Pues uh, me pareció, en una palabra, un acierto. Porque yo creo que hay como una parte ahí fuera que se conecta mucho con la agresividad hoy en día, con conectar con toda la parte tuya de, de, uh, agresiva, ¿no? Es decir, que las mujeres tendemos a ser más masculinas que femeninas y fue como volver a reconectarme con una, con una parte de mí, con una parte de mi feminidad que no era consciente y se genera un entorno en el taller donde ocurren cosas que te hacen un clic interno, ¿no? No sé, pues, es más vivencial que teórico en realidad, yo pienso. Es más de estar ahí, de dejarte caer en el momento, de tener como aliadas tus compañeras, de, de abrazarte con ellas, de entender quién eres y qué quieres transmitir ahí fuera como mujer y abrazar pues, tu potencial, ¿no? empoderarte ¿no? al final. Seguro, ya lo he hecho. Sí, sí, sí. Sí, porque es como plantearte tu día a día de una forma diferente. Es como entender, y luego, esto sí que es verdad que luego con los ejercicios que he ido haciendo, ¿no? que nos recomendaron, se ponen más en evidencia, porque sales ahí fuera como abrazando tu energía, haciendo las cosas desde tu feminidad, entendiendo que tu lucha no está en ser masculina, que tu lucha está en transmitir de alguna forma, pero siendo femenina, ¿no? Pues es como el momento del día. Yo lo, lo vivo como momento del día, ¿no? Eh, eh, Lucía me parecía que era así, ¿verdad? Um, ella te decía, hay que hacerlo 12 veces, que es el número de la mujer, ¿no? Entonces, es como ese momento, ¿no? Que le digo a mi pareja, hey, ahora me toca a mí, déjame tranquila, y te haces pues, tu masaje taoísta, tus ejercicios de Kung Fu femenino, y es como al ac acabar el día de arte como en tu regalo. ¿no? Yo lo, es como un pequeño ritual que a, el hacerlo te implica salir ahí fuera, a, pues eso, reconectada, es, es un clic Es que en realidad yo invito a la gente que vaya por, por práctica, porque es más una práctica, una vivencia, que de forma teórica parece que las palabras se quedan como cortas, ¿no? No sé.